con todos ustedes ya para despedir el evento de hoy día viernes. Acuérdense que este es un maratón de tres días. También llegamos gracias a la Universidad UTIe www.universidadutie.com.co. También gracias a Radio Coaching y a todas las personas que hacen posible que estos eventos se den porque ustedes son nuestros patrocinantes. Tengo la dicha de compartir el día de hoy con una persona que ha, hemos disfrutado con ella, de su conocimiento, de su pericia, de la información, de la dinámica que ella automáticamente manifiesta, me quedé sorprendido la primera vez que ella estuvo con nosotros, porque llegó a 37 personas en vivo, directamente con ella. Sin embargo, hoy vamos a disfrutar de esa energía maravillosa de una dama yo le, me atrevería a decir nada más de la angeología así que chicos y chicas sin más preámbulos quiero presentarle a Margarita Mercado, angióloga, terapeuta, vidente, maestra de un curso de milagro amiga de este servidor y además pertenece a nuestra tribu de encuentros espirituales que nosotros lo estamos llevando todos los meses así que Margarita Gracias. Adelante. Y el tema de Margarita es protección con los ángeles. Adelante. Pues feliz, contenta, agradecida por la invitación. Muchísimas gracias por, por mantenerme vigente y presente aquí en la Universidad eh, de Terapias con ustedes. Y bueno, pues eh, quise, quise platicar eh, aquí este tema porque me parece muy interesante que a lo largo ya de, de estos años, eh, a raíz de la pandemia, ha surgido una sensación en todos nosotros de sensibilidad. Inclusive eh, personas que antes no, ven, no, no veían nada, no sentían nada, eh, se dedicaban a cosas muy eh, de este mundo terrenales, y eh, una vida cotidiana sin tener un contacto en realidad con la espiritualidad. Y a raíz de esta pausa que hubo en el mundo, existieron personas que comenzaron a acercarse a mí, me empezaron a buscar porque el amigo de un amigo lo recomendó, porque empezaron a sentir esa sensación de despertar y de querer conocer aún más y adentrarse en este mundo. Esta sensibilidad los llevó también a ciertos puntos y a poder identificar muchas cosas que nosotros estamos viviendo en nuestro mundo que tiene que ver con las polaridades. Empezamos a ver la parte positiva, la vibración más elevada, la energía, la sutilidad, la paz, el amor, pero también podemos experimentar la negatividad, la parte la de la polaridad negativa es sentir el miedo, tener la sensación de que algo en nuestro interior o en nuestro exterior no está yendo de la manera adecuada. Y eso de pronto a nosotros nos hace sentir vulnerabilidad, nos hace sentir eh, un poco inseguros ante lo que estamos viviendo, ante enfrentarnos, en saber qué es lo que está pasando con esta nueva sensibilidad. Con el poder sentir a lo mejor la presencia o ver tal cual la presencia de un ser. El tener la energía de decir eh, estoy viendo, es real lo que estoy viendo, es real lo que estoy sintiendo, nos comenzamos a cuestionar. Qué es lo que nosotros estamos viviendo y nos estamos cada vez adentrando a ser seres aún más sensibles y conscientes de nuestro entorno y de las energías que habitan en nuestro entorno y de las conexiones que nosotros logramos y de cómo es que nosotros vamos sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestra energía, todas esas vibraciones que nos van llegando, todas esas frecuencias que a raíz que nosotros cada vez vamos avanzando en esta tierra y que vamos teniendo mayor sensibilidad, nos estamos enfrentando a esto. Aquí hay muchas personas también que ya son canales, que ya se han, han trabajado con esta parte o apenas están despertando. A poder hacer consciente que son un canal de luz, que son un canal de información, que les están llegando información que no saben de dónde, que sienten los mensajes, que pueden ver imágenes, que pueden tener esa sensibilidad y aperturarse a ese campo pero a su vez también puede ser que estemos recibiendo mensajes no tan agradables. A lo mejor a través de sueños podemos estar experimentando pesadillas, podemos estar eh, teniendo esos terrores o esas eh, influencias psíquicas de otros seres, porque así como nos estamos abriendo en este campo de sensibilidad, también podemos estarnos adentrando a cierta energía que no sabemos cómo controlarla, que no sabemos cómo dirigirla y que finalmente la estamos sintiendo. Y a mí, de manera personal, se han acercado muchas personas con esa duda y con esa inquietud de decir, es que yo estoy sintiendo esto, antes yo no veía esto, yo veo sombras, veo energía, siento la densidad de la persona… Eh, tuve un sueño no sé qué hacer con ese significado con esa con esa situación que viví en ese sueño y bueno eh, también esto te lleva a que tú te des cuenta que estamos manejando esa baja vibración enfocarnos en esa parte negativa de quedarnos con las dudas con las sensaciones de la pesadilla de ese mal sueño que nosotros tuvimos o de ese mal presentimiento que tuvimos y que muchas veces me dicen es que se hizo realidad lo que yo soñé y vi a esa persona eh, al poco tiempo le pasó no sé qué hacer con eso no sé qué hacer con esa información y bueno eh, hay que darnos cuenta que nosotros al tener esa energía también nosotros estamos compartiendo porque somos un campo abierto cuando nosotros desconocemos estamos completamente abiertos estamos abiertos todos nuestros canales toda nuestra sensibilidad eh, de poder sentir ver eh, estas energías está abierto nuestro campo entonces hay que ser conscientes de que nuestro campo es cada vez más sensible y que cada vez nosotros vamos a poder sentir más y más estas energías. Ahora, también eh, los ángeles me dijeron que no me olvidé de tocar el tema de que también ahora ya están saliendo o están naciendo más bien eh, pequeños niños que ya tienen muy identificada la energía y que ya saben de... Oye, mami, vi esto en mi cuarto. Oye, mami, sentí esto en mi habitación. Y los padres tampoco saben qué hacer con eso. Tiene identificado que su hijo puede saber sentir muchas cosas, pero tampoco saben cómo protegerlo. Yo te invito a que te quedes hasta el final de esta plática porque les voy a dar varios tips para que tú puedas protegerte a ti, a tu familia, en tu trabajo y todo. Pero primero quiero que ubiques todas esas sensaciones y que si estás aquí por favor deja tu pregunta o lo que tú estás sintiendo o por lo que estás pasando si es que alguna vez eh, lo has identificado te invitaría que por favor eh, compartieras ahí un comentario y bueno entonces cuando nosotros ya identificamos esta baja vibración eh, ¿Qué es lo que, lo que está sucediendo? Nosotros estamos teniendo un intercambio de energía con estas entidades, con esta eh, frecuencia, con esta vibración. Lo que hacen sentirnos vulnerables, nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir desprotegidos, nos hacen sentir eh, que no vamos a poder salir a lo mejor de esta situación nos podrían llegar a lo mejor a afectar ya también de manera física eh, a través de las repeticiones o de lo que nosotros estamos viviendo, a través de la vulnerabilidad, de la culpabilidad, de sentir las sensaciones de temor. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas cuando tengamos esa identificación de todas estas eh, sensaciones que yo les estoy hablando el día de hoy. Y bueno... Eh, un constante dolor de cabeza también podría ser eh, esta identificación, una sensación de incertidumbre, una sensación de, de miedo, de, de no saber a qué, pero sentir el miedo, la ansiedad. Eh, es una identificación de, de la sensibilidad que todos, absolutamente todos en esta tierra estamos experimentando el día de hoy. A este año nos estamos abriendo a nuevas energías, a nuevas frecuencias y que nuestro cuerpo también está muy sensible para poderlas sentir y que nosotros seamos conscientes de ellas. Y bueno, una vez que nosotros captamos que nosotros tenemos esa sensibilidad y esas energías, también nosotros vamos a poder identificar que como ya hemos platicado o que los que me han conocido que siempre hablo sobre los ángeles, es que la protección de los ángeles siempre la vamos a tener. Al nosotros identificar todas estas bajas frecuencias, todo lo que nosotros en lo que nos estamos moviendo en nuestro día a día, a lo mejor alrededor de personas que emiten demasiada negatividad a través de la queja, a través del victimismo, a través de la culpabilidad, a través del enojo, a través de la envidia. Eh, nosotros tenemos que aprender a proteger nuestra energía, a proteger nuestro entorno a través de los ángeles. Los ángeles son esos guías, es esa energía mágica que te va a ayudar siempre a poder proteger todo tu campo, te ayuda a protegerte a ti y a tu entorno. Cuando nosotros hacemos consciente que de la misma forma que nosotros estamos viendo la energía negativa, también podemos ver la energía positiva. Y esta energía positiva es la energía de los ángeles, la alta vibración, la alta frecuencia. Cuando nosotros identificamos que estamos en esta baja frecuencia, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es elevar nuestra frecuencia. Cuando nosotros elevamos nuestra frecuencia, entonces también podemos identificar que podemos ver esas pequeñas lucecitas parpadeantes alrededor de nosotros, que son esas pequeñas luces que los ángeles, los destellos que dan los ángeles, saludándote, enseñándote que están a tu lado, las pequeñas plumas, las pequeñas identificaciones a través de mensajes con las canciones, con algún eh, mensaje que te envíen de pronto cuando tú lo requerías, te empiezas a abrir a esa nueva frecuencia, a esa sintonía, empiezas a conectar con este mundo sutil, que este mundo que da paz, este mundo que da armonía. Y entonces, ya después de salir de esa polaridad negativa, también nos damos cuenta que podemos acceder a esta frecuencia positiva, a esta frecuencia elevada. Y bueno, Vas a decir, ok, soy consciente de que tengo una energía negativa y también está la energía positiva. Nosotros en esta 3D, en esta realidad densa, eh, tendemos a eso. Estamos aquí en una polaridad constante. Pero entonces, cuando nosotros realmente invertimos nuestra energía hacia poder conectar con los ángeles, entonces ya tenemos la conexión y saber que estamos protegidos protegidos entre comillas porque ahorita vamos a explicar todo esto entonces vamos con el primer eh, paso de cómo voy a identificar para poderme proteger con los ángeles. el primero es reconocer que somos creadores de nuestra propia realidad si tú reconoces que has creado sensaciones de miedo sensaciones y pensamientos destructivos para ti y para otras personas, situaciones del pasado que aún no perdonas, rencores, enojos, negatividad que has estado emitiendo constantemente a través de tus pensamientos, estás creando una negatividad a tu alrededor y está bajando tu frecuencia vibratoria, lo que da oportunidad precisamente a toda esta energía de baja vibración que son Energías oportunistas, son energías que aprovechan cuando tú estás distraída, distraído y está tu campo abierto y con esa baja frecuencia. Entonces vamos a identificar y saber que si yo creé esta negatividad y que si yo fui capaz de bajar mi vibración, puedo crear una nueva vibración, puedo crear esa conexión. Con los ángeles y puedo hacer este camino de luz, este camino espiritual para que yo pueda nuevamente elevar mi vibración. Punto número dos. Reconocer que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Una vez que nosotros reconocemos que nosotros somos los protagonistas y no son ellos, no son los espíritus, no es la magia, no es la envidia, no es la baja vibración. Nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia, no ellos. Entonces yo voy a dirigir toda mi energía a poderla transformar, a hacer esta alquimia interna de poder nuevamente acceder a todos esos pensamientos de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad. Debemos empoderarnos, eso es lo más importante, salir de esta vulnerabilidad en la que nosotros nos hemos sentido. El empoderamiento de nuestra mente, el poder saber y que nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, va a ser un cambio total en lo que el día de hoy estés experimentando. Punto número tres, reconoce el gran poder que habita en nuestro interior. Todos absolutamente en esta tierra fuimos dotados con un gran poder interior, la fuerza de nuestro espíritu, la fuerza de esa guía interna que nosotros tenemos y esa guía interna conecta con nuestro ángel de la guarda. Esa guía interna es ese pequeño susurro que te dice por ahí no es, por aquí sí es, protégete. Mande luz, envía bendiciones, da las gracias. Esa energía es esa pequeña chispita que va creciendo, es una semilla interna que tienes que ir trabajando todos los días para que esta vaya creciendo y vayas nuevamente subiendo, elevando tu vibración. Puede ser a través de meditaciones, puede ser a través de oraciones, puede ser a través de decretos, pero lo importante es lo que estás sintiendo desde tu corazón. Punto número cuatro, a pesar de que todos los, este, todo lo que digan nosotros traemos una luz poderosa, a pesar de todo lo que te digan las demás personas, recuerda que tú tienes una luz poderosa y que proviene de dimensiones elevadas. Tu luz proviene de dimensiones muchísimo más elevadas que las que eh, nosotros pudiéramos imaginar. Esta eh, dimensión más elevada es que nosotros tenemos que saber que nosotros somos de quinta dimensión. Somos seres de quinta dimensión experimentando una tercera dimensión. En nuestra quinta dimensión no podemos experimentar lo que el día de hoy estamos experimentando en nuestra tercera, así que decidimos venir aquí a experimentarlo. Pero entonces eso te da un poder. Eso te da empoderamiento, eso te da conciencia de saber que no eres vulnerable. Te da esa sensación de saber de, ah, entonces no son ellos los que eh, realmente puedo estar como susceptible a los ataques, sino que yo soy fuerte y yo voy a poner esa protección, ese escudo, esa barrera a través de subir y elevar mi vibración. Punto número seis, pedir la protección de los ángeles. Es muy sencillo, muy sencillo. Basta un pensamiento, una emoción, una acción, una palabra que manifieste la energía de los ángeles. Podemos visualizar siempre antes de salir de casa, eh, cuando estamos en alguna situación eh, compleja, cuando tenemos a lo mejor alguna toma de decisiones o tuvimos un mal sueño, y nosotros nos despertamos después de ese sueño. Vamos a decir, no permito que nadie más tome de mi energía. No voy a alimentar a nadie más de mi energía. Yo soy mi propia energía. No la voy a compartir con nadie. Y una vez que hacemos esto, podemos colocar la energía del arcángel Miguel a la derecha de nosotros. La energía del arcángel Gabriel a la izquierda de nosotros. La energía del arcángel Uriel al frente de nosotros y la energía del arcángel Rafael atrás de nosotros. Con esto estamos formando un, una cruz energética para nosotros y estamos ayudándonos que también eh, sentir y recordar esa protección que ya de cajón todos traemos. Solamente es el recordar activar en nuestro interior que ya tenemos esa conexión, que ya somos esa conexión. Llama siempre al ángel de tu guarda, llámalo siempre en todo momento y pide que siempre esa energía te acompañe a donde vayas y que lo que estés sintiendo en ese momento, si hubo un momento de desconexión de ti, porque la situación te sobrepasó las emociones que viviste tal vez a través de un susto, un accidente alguna situación que, que te movió de tu centro puedes nuevamente recolectarte y darte cuenta que estás bajando tu vibración y nuevamente vuelve a pedir esa conexión con tu ángel de la guarda el recordatorio de que en todo momento puedes recurrir a él sin que él te juzgue de que si lo hiciste ayer, pero no lo hiciste antier y entonces el día de hoy no podrías hacerlo, no es verdad. Ellos son tan amables, tan sutiles, no te juzgan que tú puedes pedir siempre esa conexión contigo. Eh, recuerda que todo el tiempo que has invertido en sentir. Ese miedo, ese temor, esa envidia, esa mala vibra, esa energía de, de baja vibración. Eh, recuerda que ese tiempo que has estado invirtiendo en ello, realmente te resta la energía que podrías estar invirtiendo en lo positivo. Recuerda que así como le inviertes a todos esos pensamientos, también le puedes invertir a la energía positiva. Entonces, tú tienes la elección. Tú eres un ser libre de elegir qué es lo que quieres experimentar y crear en tu vida. Entonces, si tú quieres elevar tu vibración, entonces inicia el camino positivo. Como punto 7 les puse. Recuerda desconectarte de todos los sueños que hayas tenido en el pasado si es que aún recuerdas aquella pesadilla que tuviste desde la niñez recuerda que para nosotros como seres eternos no existe como un corte de tiempo así como de ah, aquí okay, eso ya pasó y ya no no se está alimentando a ese ser o a esa energía en realidad si tú todavía sientes como si hubiera sido hace poco Pide a tu ángel que haga un corte energético con esos sueños, con esas sensaciones que te dejaron, porque son seres que aún se alimentan de tu energía. Entonces vamos a poder hacer ese corte, ese sello de, con, esos, con esas energías que aún siguen como que por ahí a nuestro alrededor y que de repente cuando nosotros traemos a la memoria ese sueño, esa energía se activa. Es como un pequeño foquito vibrante ahí, ¿no? De, de que se acuerdan de, de esa energía y entonces ellos se siguen alimentando de nuestra energía porque nosotros, pues obviamente eso es lo que hacen, un intercambio, eso es lo que buscan de nuestra luz, de nuestra conexión. Buscan ese intercambio de energía y de eso se alimentan. Entonces podemos pedirle a nuestro ángel que corte cualquier energía, que nosotros hayamos estado experimentando de temor, de miedo en esta, en esta eh, conexión que nosotros podemos tener. Recuerda siempre eh, pedir esto y también esto puedes hacerlo con los niños pequeños. Recuerda que los niños tienen esa conexión abierta, ellos aún tienen la sensibilidad y la conexión de nuestra real y verdadera esencia. Entonces, ellos aún viven en la esencia. Y nosotros, como padres, como protectores, podemos enviar y decir que su ángel, que nuestro ángel intervenga para su cuidado, para que ellos no sean molestados ni energéticamente, ni psíquicamente, ni que existan seres que los estén perturbando en su niñez, y que nosotros como padres tenemos la protección y el poder de hacer que estos niños se encuentren totalmente protegidos. Entonces también nosotros podemos a través de nuestra misma vibración el poderlo hacer. Recuerda que también eh, puedes proteger a través del arcángel Miguel, que es nuestro gran guía a través de su luz energética azul. Eh, que cuide de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestras reuniones. En cualquier lugar en donde nosotros estemos presentes, que siempre vayan los ángeles delante de nosotros antes de llegar, para que ese lugar se encuentre protegido y que no exista ningún ser que nos esté perturbando en ese lugar, en ese espacio, ni que tampoco vamos a querer compartir nuestra energía con ellos. Tú puedes también a través del poder de nuestro pensamiento comenzar a enviar esas vibraciones, esa frecuencia y esa energía a todos los espacios de tu hogar. No importa que en este momento no te encuentres en tu hogar, puedes enviar ángeles que se encarguen de proteger, de limpiar tu hogar. Con la simple visualización, con el simple, la simple intención de pedirle a los ángeles que a través de su frecuencia amorosa limpien cualquier espacio, cualquier lugar en donde se encuentre, cualquier eh, entidad, cualquier baja vibración que pueda ser limpiada. Que lo único que vas a dar espacio en tu hogar son para seres de alta vibración, son para ángeles, son para seres de quinta dimensión y que no vas a permitir absolutamente que nadie entre que sea de baja vibración, cuando nosotros a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras palabras, estamos dando esa orden, el universo obedece, no es como en la tierra, no es como que aquí en la tierra nosotros damos una orden y de repente, eh, nuestra visa dije, ay, bueno, pero nada más tantito, y, y a lo mejor lo podemos hacer como a escondidas o, o de pronto que la persona no se dé cuenta. No, en el universo se obedecen las leyes, se respetan. Y si nosotros estamos enviando esa orden, ellos obedecen. Recuerda que esa precisamente baja vibración es más baja que nosotros, nosotros estamos todavía más elevados. Entonces, en nuestra conciencia, nosotros podemos entrar todavía a poder terminar de cerrar esa puerta, terminar de cerrar ese portal energético que a lo mejor se quedó abierto en nuestro lugar, en nuestro entorno, y podemos cerrarlo a través de nuestra intención. Tú tienes el poder. Y la fuerza. Recuerda que desde tu interior se está emitiendo esa energía. Esa energía proviene de Dios, proviene de la energía más elevada de creación del Padre, Madre y Creadora. Y que la protección de nuestros ángeles nos envía para recordarnos que nosotros también tenemos esa magia, que nosotros también podemos emitir esa frecuencia. Y que al poder hacer consciente de esto, vamos a poder abarcar y limpiar todos esos espacios, lugares en donde estamos sintiendo que la energía no es buena. Nosotros podemos cerrar esos lugares y decir, a ver, cuando yo estoy presente en este lugar no voy a permitir compartir mi energía, no voy a querer hablar a lo mejor porque de pronto eh, se aparecen esos seres que ven la oportunidad y dicen, oh, esa persona es un canal, esa persona es sensible, puede a enviar a lo mejor el mensaje a mi ser querido, pero a lo mejor tú en ese momento no estás dispuesta, no estás disponible. Puedes cerrar ese canal y decir, en este momento no estoy uh, dispuesta, en este momento no quiero, en este momento no lo voy a hacer. Y lo respetan. Es algo que yo quiero que tú te lleves con esta plática, que te hagas consciente de que si eres un ser sensible, que si eres un canal de luz, que si puedes tener esta sensibilidad, tú tienes la capacidad de dirigir tu energía y de saber cómo manejarla, de cómo elevar tu frecuencia y de cómo también mandar esas órdenes y que se respeten. Y bueno, eh, también algo que no debes de olvidar y que siempre lo repito es, recuerda bendecir y agradecer. No hay mejor herramienta donde puedas subir tu, tu vibración que es a través de las bendiciones a través de tu tercer ojo enviar la bendición a una persona a través del agradecimiento a todo lo que tienes y lo que no tienes y lo que está por llegar y lo que no llegó te va a dar ese gran espacio de la parte positiva de subir tu vibración y vas a poder acomodar todo eso que en este momento no tiene pies ni cabeza pide siempre a tus ángeles que te enseñen ese poder interior, pide a tus ángeles que te enseñen cómo agradecer desde esa manera amorosa, que te muestren la manera en que tú podrías hacer ese cambio y esa transformación. Mantén en tu mente que tú puedes hacer ese cambio, esa frecuencia distinta. Ahora, eh, otra de las cosas que también puedes hacer, si es que tú ya te encuentras en este camino, es que tú no sabes con quién estás hablando, no sabes si los mensajes que estás recibiendo son realmente de ángeles. Vamos a proteger tu energía, vamos a proteger que todos esos mensajes que el día de hoy pudieras estar recibiendo puedas decir, yo ordeno que solo recibiré mensajes a través de mi ángel de la guarda y nadie más puede acercarse si yo, si mi ángel no lo permite. Entonces, únicamente dirigir nuestros mensajes y que únicamente sean de nuestro ángel de la guarda, nunca va a haber pierde porque tu ángel de la guarda se va a encargar de proteger este canal que estás aprendiendo a manejar, esta energía que estás aprendiendo a manejar y entonces al sentir esa protección tú te vas a seguir empoderando en tu propia espiritualidad, en tu conciencia de que eres un ser de quinta dimensión y bueno también eh, haz consciente de que tenemos otra manera de protección otra manera de protegernos es que recuerda que nosotros tenemos centros energéticos en nuestro cuerpo esos centros energéticos tienen una frecuencia vibratoria elevada esa energía que nosotros tenemos en los chakras en todos nuestros chakras, en nuestros siete chakras, que son esos puntos de energía que hacen esa conexión para, para todo lo que nosotros estamos haciendo. El punto de energía entre nuestro cuerpo, entre lo espiritual, entre la percepción, entre todo lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra, también es una manera de protección. Los seres de baja vibración no se acercan al 100% y no se acercan a nosotros de frente. No podrían porque nuestros centros de, de energía son como pequeños soles que nosotros tenemos y nosotros al dirigirlos o ponerlos de frente a ellos lo único que hacen es quemarlos, desvanecerlos. Es por eso que los seres de baja vibración nunca se acercan de frente y cuando tratan de acercarse completamente de frente saben perfectamente que ellos se van a deshacer cada que se acercan a nosotros. Entonces también por ahí no tengas miedo porque ten consciente que estás protegido en todas, en todas formas y entre ellas está eso que hagas consciente que tus centros de energía son pequeños soles, que a ellos es como, como la parte que hacen en las películas, que de pronto son como los vampiros que al, al dar el, el rayo del sol comienzan a deshacerse, lo mismo sucede con ellos, pero lo único que hacen es quererse alimentar de tu energía, de tu luz, de tu conexión, eso es lo que ellos requieren, ellos no tienen esa luz que nosotros tenemos. Y al saber que nosotros tenemos esa luz, pues obviamente quieren alimentarse de ella y muchos de ellos no llegan de manera de frente. Podrías sentir como una presencia pesada en la espalda, podrías sentir como ese pequeño susurro de escalofrío, pero no están siendo de frente. Entonces es cuando tú tienes que ser consciente de pedirle al ángel de tu guarda que únicamente vas a recibir mensajes. Y esa es una orden de una energía en pensamiento, en palabra, en acción que tú estás pidiendo al universo. Y te es respetada. Ten por seguro que lo que tú estás pidiendo es respetado. No pueden intervenir en tu libre albedrío. Así como los ángeles dicen: Yo no puedo intervenir y si tú no me estás pidiendo ayuda, tampoco los seres de baja vibración pueden intervenir. Si tú. Tienes tu campo abierto, ellos lo hacen, pero si tú ya estás mandando una orden al universo, ellos tienen que respetarlo. No pueden meterse con nuestro libre albedrío si nosotros estamos cerrando nuestro campo energético. Ellos lo único que les resta es obedecer esa sensación. Recuerda también que nosotros como seres espirituales, porque somos espíritus encarnados en un cuerpo, como un espíritu que nosotros somos, como todos nosotros en la tierra somos. Esta, esta parte energética que nosotros somos, que se está cada vez destapando, que se está descubriendo cada vez más. Y que a este avance de sensibilidad en la tierra, a este avance de apertura, de conexión, de nuevas vibraciones, y es que no es que no hayan estado. Es que cada vez estamos siendo más sensibles, cada vez estamos aperturándonos más, cada vez se caen más capas de densidad de nuestro interior y comenzamos a hacer esas conexiones y cada vez somos más conscientes de los elementales de la tierra, somos más conscientes de, de las bajas vibraciones, de lo que había a nuestro alrededor y que a lo mejor siempre se mantuvo ahí, pero que ahora ya los sentimos, que ahora ya los podemos ver, que ahora ya queremos hacer algo con eso podemos hacer ese cambio haciendo conciencia de toda la energía que existe y reside en nuestro interior recuerda que eres ese gran poder energético y también eh, aquí es lo que yo les ponía entre comillas de decir es un mito que nosotros necesitamos protección porque porque un ángel siempre te va a acompañar porque nuestra naturaleza ya está empoderada desde el principio. Nosotros nacemos con ese poder, solamente que hay un momento de desconexión, de olvido. Hay un momento en donde nuestro ser se dedica más a esta vida, se dedica más al entorno, se dedica más al cuerpo que a esta sensibilidad espiritual. Y entonces olvidamos, nos desconectamos un poquito de esta parte que somos para adentrarnos más en este cuerpo, en esta materia. Pero aquí te recuerdan los ángeles y que para eso están, es recordarte que eres un ser espiritual viviendo una experiencia física y que a este llamado, cuando te aparece un ser de baja vibración, cuando aparece una situación eh, que dices, ¿Por qué viene esta persona a espejearme toda esta molestia? ¿O por qué, por qué viene esta persona y me ataca? ¿O por qué tiene tanta envidia de mí? ¿O por qué me mandan eh, brujería, magia negra? ¿Por qué me mandan estos ataques psíquicos? ¿Por qué estoy recibiendo toda esta negatividad? Bueno, ese es un llamado para tu espiritualidad. Es un llamado que te están haciendo todos los ángeles, tu ser espiritual, para que vuelvas a conectar contigo, para que vuelvas a conectar con los ángeles, para que vuelvas a conectar con la alta vibración. No es ni una maldición, no es que te puedas sentir víctima de la situación y que sientas culpa de la situación, sino es para empoderarte, es para que tú uses ese recurso, esa herramienta para poder salir adelante de esa situación, es para que tú emprendas este camino y puedas hacerlo de una manera diferente, es transformar esa situación en algo positivo para tu vida, es... Ok, en esta área de mi vida me estaba desconectando, en esta área del trabajo, en esta área de mi casa, había sufrido esta gran desconexión, pero el día de hoy decido conectar con la alta vibración, limpiar ese espacio, limpiar ese hogar, limpiar ese trabajo, hacer una conexión positiva a través de la bendición, a través del agradecimiento con mis jefes, con mi familia, con quien tú en ese momento lo requieras. Al hacer esto vas a poder eh, hacer esa transformación y utilizar todo aquello que se había convertido en negativo en tu vida como algo positivo, que es un recordatorio y una llamada de atención, porque de alguna u otra manera no hubieras volteado a ver esa parte que te hacía falta trabajar en esta vida, esa parte en donde estabas desconectada, que había desconexión en tu interior. Una vez que tú vuelves a conectar con tu interior, también estás conectando con algo muy importante en tu vida que es el propósito por el cual estás aquí. Que es hacer todas esas conexiones, tanto en la parte física como espiritual y aprender a ensamblar todo. Y aprender a vivir una vida en mayor paz, en mayor alegría, en mayor conexión, en mayor gratitud, en mayor apertura, expansión de tu ser. Así es como nosotros nos protegemos. Así es como nosotros mantenemos una frecuencia completamente elevada y estamos viviendo a través de eso. Ahora, recuerda que tu propia energía es tu escudo. Tu escudo es tu propia energía no hay mayor escudo eh, poderoso que tu propia energía si tu energía está elevada si tu energía está en alta vibración vas a tener un escudo protector enorme enorme todo lo que te llegue todos los buenos malos deseos mira se resbala eh, Obviamente los malos se van a resbalar, ¿no? Los buenos pues para ahí pueden a lo mejor que entren, pero depende mucho de tu libre albedrío, que tú realmente desees que entren o no entren. Entonces, pues ya depende de ti. Entonces, haz consciente de todos estos pasos que el día de hoy te di, haz consciente de toda esta energía, eh, hazte consciente de todo lo que eh, los ángeles pueden proporcionarte, de que los ángeles están ahí presentes siempre para, para poderte dar esa protección, esa energía positiva para tu ser, para ti. Eh, bueno, pues creo que por ahí este en cuestión de información ha sido como el tratar de abarcar varios puntos y que tú te hagas consciente de que, bueno, pues somos seres sensibles y que cada vez se está experimentando más y más esa sensibilidad, esa sensación eh, que, que estamos por ahí experimentando, ¿no? En, en varios lugares. ¿Qué te parece Blanca? Eh, le tienes bueno, la verdad, estaba fascinada escuchándote, yo venía en el carro y bueno, me encantó tu, tu ponencia, bueno, súper agradecida porque sí, definitivamente, lo que tú dices, todo lo que ha pasado en, esto, en este último tiempo, eh, cada vez estamos resonando más como, como en, esa, en eso de, de, de salirnos de los, nive de los distintos niveles. Ir a niveles de baja vibración, de neutralidad o irnos a, a, a, a esos niveles de, de alta vibración y eh, es responsabilidad de cada uno pues empezar como a mirar, bueno, dónde me pongo y dónde, qué, es lo que, qué es lo que quiero habitar, cuál es el personaje que quiero habitar, hablándolo desde las frases del curso de mirarlo, que estoy resonando con esto y le estoy dando valor a él. Y, y, y para mí el trabajo con los ángeles ha sido muy lindo porque eh, yo uso los llamantes, ¿sabes? Y entonces como sentirte que, que siempre están ahí, que van delante de mí, detrás de mí, a los lados de mí, pero ese ejercicio que pusiste ahorita me encantó, no no me lo había, o sea, no lo había pensado así, como poner a cada ángel a, a tu alrededor, el de la salud, el del amor, el de el de, la, el de la protección, el de la transmutación, me, me parece fantástico, así que lo voy a aplicar y espero que las personas que nos hayan seguido y que nos vean después, porque tú sabes que mucha gente a veces no, no se conecta en el momento, pero queda todo eh, en la página y pueden verlo luego, así que me pareció lindísimo y sentí como, como esa magia de, de, de lo que somos, ¿no? que somos, eh, hemos sido los, somos los creadores de esta experiencia, y, y, y partiendo desde ese lugar de, de lo que somos como, como energía, este, reconocerlo, darle valor y, poder, y podernos apoyar en todo eso para crear una vida más, digamos que más coherente. Sí, sí, y también, sabes, me faltó mencionar algo que, que también me pareció importante, que igual los ángeles por ahí me dieron la pista de recordarlo. Nosotros somos, como seres humanos, somos muy dados a los rituales. Prendemos la velita de protección, la velita del amor, la velita de la abundancia. Eh, hacemos baños, hacemos n cantidad de rituales, pero esas recuerda que son herramientas y para nuestra evolución cada vez van quedando un poquito más pequeñas y aquí lo que nos están dando el tip que ahora en esta evolución y en esta sensibilidad nos están dando es recuerda que tú tienes el poder, tú le das la intención a lo que estás haciendo. Entonces, podemos tener nuestro llamador de ángeles, pero si nosotros no lo intencionamos, no lo estamos utilizando como una herramienta positiva, que todo lo que nosotros hacemos de baños, de velas, de protecciones, es... Una herramienta es como, yo les llamo como una muletilla para que nosotros podamos dar ese salto de confianza, ese salto de fe, de que realmente existe esa sensación. Porque como ser humano necesitamos como el poder sentir, ver y tocar. Entonces, si yo no lo estoy viendo, no lo estoy tocando, pues entonces estoy sintiendo que no hay una conexión. Cuando en realidad desde nuestra intención, desde nuestro corazón, nace eso. Entonces... Sí ocupar las herramientas, pero recuerda que lo que le va a dar más poder a todo esto es a través de nuestra propia vibración, de nuestra energía, de lo que nosotros somos. Claro, y ahí es, interés, es importante, fíjate que lo que tú decías, que yo lo veo mucho en la lectura de Un Curso de Milagros, que es mientras estamos identificados con este cuerpo necesitamos como poner esas cositas, esas piecitas, este, y le estamos todavía dando valor a este cuerpo, entonces... Pero todo está ocurriendo realmente en la mente y ahí es donde la intención tiene el alto valor, ¿no? Donde estoy poniendo mi pensamiento, estoy, porque donde estoy poniendo mi pensamiento está mi vibración. Eh, de verdad, Margarita, eh, gracias, voy a, voy, voy a empezar a seguirte, no te, no te conocía, pero a partir de ahora, bueno, voy a empezar a seguirte, que me encantó tu ponencia, me parece maravilloso lo que acabas de decir y muy acertado para la, lo que yo he estado viviendo con mis clientes, de que se sienten así afectados por la energía, que, que, que están percibiendo más la densidad de unas de las personas, de los lugares y como que es algo eh, quizás hasta digamos que nuevo y yo digo que cada vez que abrimos más canales de comunicación se abren más portales y estamos como en ese constante, ¿sabes? Subir y bajar de piso. Yo le digo, de repente estamos en el piso cuatro y de repente sin darnos cuenta estamos en el seis y bajamos para el dos y vamos y ese ascensor está subido, y y uno se siente como raro, ¿verdad? O sea, es interesante. A mí me pasa, me pasa en las sesiones. Sí, claro, claro. Y a veces tú dices, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Canalicé esta información y fue textual. Cuando se presenta, tú dices, ¿cómo, cómo, es, cómo es esto? Y, y yo sé, o sea, yo no me puedo considerar una vidente, pero hay momentos en que me tomo una energía y digo cosas y tal cual suceden, ¿no? Entonces, es, es interesante y, bueno, honrar esa energía que somos, este gran poder que tenemos de crear, de crear nuestras vidas y bueno, seguir, seguir creciendo y evolucionando. De verdad, gracias Margarita por esta, esta ponencia tan linda que nos conecta con la verdad de lo que somos, con la luz, con volver a casa. Qué bonito, gracias. De verdad, gracias. Bueno, aquí está nuestro profesor hermoso, que para por aquí es, esta noche. Ya por aquí estamos y quiero aprovechar de ir directamente a nuestra fanpage. Por acá tenemos, wow. 27 comentarios, 16 veces compartido ¡Súper! y 12 me gusta. Ok, entonces por aquí tenemos, estuve eh, leyendo a Leslie, que está por allí saliendo también. Muchas personas, Alejandra López, ok, de algunos que te voy a nombrar porque son demasiado, demasiado. Barimba, que también está por acá, mucha gente estuvo deseándote mucho éxito, saludándote Ivón, también te estuvo en eh, Macías, te estuvo saludando, Karina también, Santana te estuvo saludando, Ana María González, muchísima gente realmente blanca eh, que sigue a nuestra amiga Margarita con los ángeles. Quiero aprovechar en este momento de conectarme un poquito con con con Margarita y eh, poder compartir algo maravilloso de los ángeles. Para mí los ángeles tiene una energía extraordinaria y maravillosa, tan extraordinaria que apenas sale ella, se llena Llegamos a 35 personas entre entrada y salida, entrar entrada y salida, los comentarios y todo eso, y es algo maravilloso, porque entre más, entre más espiritualidad tenemos más prosperidad, porque la prosperidad no solamente es el dinero, prosperidad, personas que nos siguen, personas que nos mira personas que nos quieren, y es algo maravilloso, y eso es lo que, lo que, lo que se quiere, ¿okay? ese, ese, ese acompañamiento. Estaba hablando sobre esas protecciones, ella hablaba de que nosotros tenemos que encomendarnos, o hacer la petición, o hablar de esa manera. Y me gustó, Blanca, la manera fluida que lo dice Margarita. Porque, ¿qué sucede? A nosotros nos ha enseñado de que el Padre está arriba, en las alturas. De que los ángeles están arriba en las alturas. Y resulta que lo tenemos al lado de nosotros acá, el Padre está con nosotros aquí, ¿ok? Y, y eso lo aprendí de una persona en, en, en, en San Antonio de los Altos, Blanquita, que Blanquita es venezolana, y ella me dijo esta palabra, tú no te puedes comunicar con el Padre como yo lo hago. Y yo, ¿por qué? Porque ella lo insultaba y le decía cuatro cosas, y ejemplo le decía, papá, mándame neblina, y llegaba la neblina. Entonces ella me dice, ¿sabes por qué yo hago eso? porque él para mí no es el padre que ustedes ven, para mí es mi papá cercano, conmigo, y yo le hablo a él como le hablo a mi papá físico, porque es mi padre, está conmigo, y así también con los ángeles, y entonces es algo maravilloso que me gustó muchísimo, porque estamos eh, cambiando ese pensamiento, Margarita, de las personas que, no, estás distante, no, no, ellos están acá, llámalos, habla con ellos, ah, bueno, que la gente a veces dice que estamos locos, bueno, esa es otra cosa, ¿ok? Yo sí. tengo una es amiga, que... Ajá. adelante Margarita, adelante. Adelante, en, en la... ahora hemos adelantado mucho en esto que es, eh, hemos estado hablando sobre la sensibilidad y en la evolución eh, de nosotros, que se han roto esos juicios, esas creencias, esa percepción de que nos mantenemos alejados de, de nuestra fuente creadora, del Padre, como lo quieras llamar, eh, Buda, eh, como tú lo llames, como tú te identifiques con tu ser. Y lo vemos alejado como una persona que se le tiene temor o que se le tiene que tener respeto o que eh, solamente yendo a ciertos lugares puedes eh, conectar con él. Y eso ya es algo que tiene que ir transformándose cada vez y que debes de sentir la confianza completa de que él está disponible las 24 horas al día, todo el tiempo y desde nuestro interior. Y uh -huh. es como, como hacer ese, esa sensibilidad de solamente saberlo, no es como, como algo que tengan que venir a enseñarte, sino se siente, se siente cuando tú estás en esa vibración. Sí, totalmente. Fíjate, algo que eh, ese es el, el paradigma, pero podemos cambiar el paradigma con nuestra, el sistema de creencias también. Porque fue lo que nosotros nos enseñaron, fue lo que vimos, fue lo que creamos. Y entonces ese sistema de creencia es como que decir, bueno, estoy viendo cosas en mi casa. Estoy viendo, eh, ¿cómo se le llamaba? Espantos. Y resulta que no son espantos, resulta que es eh, eh, la energía de tu abuela o de tu papá. Que ya no está, o de tu mamá que no está, y simplemente pa... es como a veces yo digo en las redes sociales cuando llego, pasaba por acá para saludarte, ¿ok? Entonces, pero ya nos enseñaron que eso hay que tenerle miedo y hay que salir corriendo. Y, y el pavor, entonces mi maestro decía esta palabra: cuando sientas olor a rosa en la sala, no salgas corriendo, porque son los ángeles que están llegando a mi casa. Y era verdad. Siempre a veces estábamos por almorzar y sentíamos el olor a rosas, profundo. y, y él des... Entonces él se reía, me miraba y no decía nada. Simplemente llegaron porque él decía esta palabra. Yo no lo recibo ni en el cuarto, ni en el baño, ni en la cocina, como hace gente. No, yo lo recibo en la sala porque es una visita para nosotros. Entonces, son, ahí hay cosas maravillosas, sistemas de creencia. Entonces, cuando automáticamente eh, hablas y comentas sobre eso, comuníquense, hablan con ellos. Es, es esa amistad, esa familiaridad, ese encuentro cercano. No temerle, o oh, no, ellos están distantes en el cielo y yo estoy acá. Entonces, es difícil. No, no, no, no, no. El cielo está aquí, aquí, con nosotros. Entonces, simplemente, cuando decimos cielo, a partir de hoy, es su templo corazón. Donde el Padre habita, donde ellos habitan. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Yo quiero que ustedes, Blanca, también, apóyame, ayúdame. Yo quiero que ustedes le vean la energía margarita. Una energía angelical. Ahí se lo dejo. Hermosa, total, y sí, una energía Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias. Gracias por compartir. Amén. Entonces, ya con estas palabras, quiero que nuestra compañera, nuestra anfitriona, Blanquita, nos, nos ayude ya para despedir a Margarita, decirle: eh, no es un adiós, sino es un ah, para la próxima. Para para la próxima, porque ya llegó la hora de decir adiós para que todo el mundo descanse. Ya mañana nos preparamos para una jornada extraordinaria que vamos a tener. Y quiero también aprovechar, Margarita, cuando pueda, me quiero sentar contigo. Porque estamos ahorita buscando... Hay, hay personas, sí hay. Eh, Antonia, que fue el evento de España, muy bonito, con el curso de milagros, Pero ella maneja Aprendiendo a Hacer. Vamos a tener la mesa de, de, del grupo de Aprendiendo a Hacer el día domingo de 11 a una, hablando sobre temas. Pero más adelante me gustaría sentarme contigo para los del curso de Milagro, para crear un grupo del curso de Milagro, porque considero que es una herramienta maravillosa. acuérdese que nos guían los maestros y hay que darle oportunidad también a a todo lo que nos pueda conectar directamente con esa espiritualidad. Laquita. Amén. Bueno, yo este, agradecidísima, Margarita, con tu, con tu ponencia, que tú me hayas permitido disfrutar de tu energía, de tu presencia, de toda tu sabiduría, de todo lo que en este momento como energía está canalizando para nosotros, me parece que bueno, el, el que haya, el que te hayas permitido y el que es con nosotros es, es, es, es honrar, es honrar este, este, este, lugar, este espacio que José ha creado con tanto amor y con tanta, este, yo diría que sin expectativas, porque él lo creó desde, como desde este niño que habita en él de aventurarse a vivir este proceso y ha sido hermosísimo. Ya llegamos a 31 encuentros esta, esta noche cerrando este maravilloso evento con esta mujer maravillosa que nos ha traído una luz hermosísima y eh, así que bueno listos para cerrar y para que descansen y para que nos, nos volvamos a encontrar mañana en este, por este mismo canal, por este mismo lugar para seguir escuchando la ponencia de nuestros eh, próximos eh, exponentes que también han venido acompañándonos este, algunos en estos 31 eventos gracias Margarita si tienen algo más que decir para hacer más. Claro que sí. Bueno, nada más para recordarles que a mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, así, con mi nombre, Margarita Mercado, en mi página de Facebook también, así pueden ponerlo, Margarita Mercado, así me van a encontrar. Y hay una página especial que se llama Almas en Conciencia. Conciencia, recuerden que es S.C. Conciencia. Y eh, bueno, pues así me pueden encontrar. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que me encanta mucho compartir. Eh, y bueno, pues hablar de estos temas a mí me fascina, me encanta. Y yo feliz de poder participar en Curso de Milagros. Eh, también en, en un futuro con ustedes. También me encantaría. Feliz de, de estar aquí y agradecida con ustedes. Y con todas las personas que nos escucharon y las de un futuro. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno. Amén. Amén, amén. Margarita, quiero aprovechar en este momento. Blanca, vamos a ver si me están escuchando. Si sí me escuchan, porque la señal se está, va y viene. ¿Ok? Eh, bueno, chicas, quiero comentarle algo. En este momento, eh, nosotros tenemos un grupo que se llama El Consejo, ¿ok? Que es un grupo de alumnos que automáticamente estamos revisando las ponencias, estamos viendo el trabajo maravilloso. Y me están postulando a Margarita para entregarle un reconocimiento. Vamos a hacer tres postulaciones. Todos los días se va a hacer un postulado. Después, al final, se va a escoger uno. Eh, a partir de, eh, eh, de España, nosotros entregamos un reconocimiento por la universidad que se llama Revelación del Evento. ¿Ok? Conferencista de revelación. ¿Ok? Entonces ya se lo entregamos a María Isabel Carmonas el, en el evento de España. Ahora mmm, me están postulando a Margarita quiero hacértelo saber. Ya mañana me postularán otra persona, el domingo me postulan otra, después vamos a escoger uno que va a tener ese premio y esa certificación de la universidad como conferencista revelación del evento de Panamá. Ay, Gracias, feliz, qué bueno. Es una buena noticia, muchísimas gracias. Amén, gracias. amén, amén. Te envío un abrazo, Margarita, ahora sí. Todo feliz un gracias. abrazo gigante, amén. Gracias, Nos vemos gracias. entonces mañana, nueve de la mañana. Iniciamos nuevamente nuestro evento, Encuentro Espiritual Internacional Panamá 2023, el primero para todo lo que vamos a recorrer. Muchísimas gracias. gracias, nos estamos viendo. Bye bye. Seguro, bye bye.